Que nos veamos, quiero estar junto a ti mi amor, quiero decirte a ti no más Mañana que nos veamos, quiero estar junto a ti mi amor, mañana que nos veamos no más, todo lo que siento, todo lo que quiero, quiero decirte a ti no más, todo lo que siento, todo lo que quiero, quiero que me beses, quiero que me ames, quiero acariciarte toda vida. Esta noche junto a ti mi amor